Thank mm -hmm. you. ¿Eh? Para no. Las dos, no, las dos. Fuerte para quién? fuerte escribe el... Sonia para el Crank, creo. Para, para, para sí. sí, el calificativo a las dos, va, va. y les digo, venga, ánimo, o, o... ánimo para seguir viviendo juntas, no sé. Va, ¿eh? como como esquece, ¿eh? Vale. cómo lo queráis. Me está haciendo como despiece, ¿eh? Entra y abre, haga salud. bueno, el saludo.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 Le tengo autónomas, pisubateanco cachenda, Berta Niloma Cudisidira, esta genio Bermintasuna en Ardazan, en en Dugu. Bueno, chicas, ¿qué? ¿Se come o no se come en esta casa? Sí. ¿Vamos? Sí, mire, y hablamos un poco de lo de mañana. ¡Hola! ¡Hola!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 Pues está así está y, sí. ¿y, no, pues, y nosotros seguimos porque si no estamos en el revés, ¿vale? ¿Sí? sí. Ahora te pones de espaldas y nos dices. Ahora se ya el paso uno. Sí, sí. No, sí, sí. no, no. que no, no, no, Si, no,